UADC informa, calidad académica. Como parte de las acciones para promover la equidad de género, la Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Facultad de Economía y el Centro de Investigaciones Socioeconómicas, llevaron a cabo el Encuentro Interdisciplinario 2018 hacia el Empoderamiento Económico y Social de las Mujeres, en el cual se hizo un análisis de los factores que inhiben la participación de las mujeres en el mercado laboral y el empoderamiento económico. La Facultad de Mercadotecnia llevó a cabo su vigésimo noveno simposium, Dejando Huella, en el que se impartieron pláticas a cargo de especialistas en áreas de mercadotecnia y comunicación de empresas como Testa Marketing, General Motors, Fundación Cano Vélez, Financiera Rural, Revista Impulso, Ruba, Wolf y Grupo W. El premio a la innovación en la práctica docente ANUYES consiste en reconocer a docentes que mediante una dedicada y fructífera labor contribuyen a la formación de los estudiantes y al mejoramiento de la calidad académica. Por su dedicación el doctor Juan Bernardo Mezco Anúñez, maestro investigador con especialidad en comportamiento del consumidor de la Facultad de Mercadotecnia de la Universidad Autónoma de Coahuila obtuvo este reconocimiento. La premisión se llevará a cabo en el marco de la Conferencia Internacional ANUYES 2018. El premio consta de diploma medalla y 40 mil pesos en efectivo. Cultura. La Universidad Autónoma de Coahuila busca conservar las tradiciones y difundirlas, por lo que realizó diversas actividades para recordar el Día de Muertos. Facultades, escuelas y dependencias de la máxima casa de estudios promovieron con altares de muertos, concursos de catrinas, presentaciones musicales y de danza, así como con recitales de leyendas, la tradición de recordar a nuestros fieles difuntos. Como parte del Programa Académico de la Especialidad de Periodismo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila, los alumnos de la primera generación de este posgrado presentaron su exposición fotográfica, en la cual mostraron fotografías que forman parte de la secuencia de un fotoreportaje que cada uno de ellos realizó para la asignatura de fotoperiodismo. La exposición será itinerante por las escuelas y facultades de los distintos campus de la máxima casa de estudios. Vinculación Investigadores de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Coahuila, en conjunto con expertos de la Universidad Tecnológica del Petróleo del Estado de UFA de Rusia, escribieron el libro Plantas Alimentarias y Medicinales en Nutrición Funcional, el cual fue presentado por la Coordinación de Estudios de Postgrado e Investigación. La obra describe 130 plantas de Eurasia y América, sus bondades, así como sus diversas aplicaciones en alimentos y medicinas. La Universidad Autónoma de Coahuila fue sede del Foro de Consulta Estatal Participativa de Coahuila por un acuerdo nacional sobre la educación. El objetivo de este evento, que se ha realizado a lo largo y ancho del país, es escuchar las propuestas de la ciudadanía en el tema de educación, por lo que el equipo de transición del presidente electo Andrés Manuel López Obrador promovió esta iniciativa. Los temas que abordaron fueron educación básica, educación media superior, educación superior y agenda educativa. En un trabajo conjunto entre la Universidad Autónoma de Coahuila y la Secretaría de Salud, llevaron a cabo, a través del Programa de Equidad de Género de la Máxima Casa de Estudios, la campaña Revísate Ya, con la cual se ofrecieron a la comunidad universitaria y en general, exámenes de detección oportuna de cáncer cérvico-uterino y mamario. Sustentabilidad La Universidad Autónoma de Coahuila, se distingue por su ardua labor en la formación de profesionales comprometidos con la sociedad, por lo que su dedicación fue reconocida al obtener la distinción como promotora de la Responsabilidad Social Empresarial 2018, otorgada por el Centro Mexicano para la Filantropía y por la Alianza para la Responsabilidad Social en México. Universidad Autónoma de Coahuila. En el bien, fincamos el saber.